Vamos al, al tema de la enseñanza y el aprendizaje de las competencias. No os voy a descubrir nada nuevo, pero por lo menos vamos a intentar focalizar y priorizar qué aspectos o con qué aspectos nos tenemos que quedar desde el punto de vista de las competencias. Según Zabala, la competencia es la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan a la vez componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. Si, si os acordáis, venimos de una tradición donde estos tres componentes se abordaban y se evaluaban de forma separada. La cuestión es que la competencia, o el reto de, que supone la competencia, es que estos tres componentes se dan conjuntamente en el proceso de aprendizaje. Es decir, que no tiene ningún sentido desvincularlos, separarlos, ni en el proceso de enseñanza, ni en el proceso de evaluación. En eh, hoy y Luego nos comentan que, el, que la competencia es la forma en que las personas consiguen movilizar sus recursos personales para conseguir con éxito la resolución de una tarea en un contexto definido. ¿Qué rescatamos de esta definición? La necesidad de que las actividades, las actuaciones de enseñanza y aprendizaje deben tener un marco contextual funcional, es decir, que vincule con la vida cotidiana del alumnado. La tercera definición nos dice que la competencia permite afrontar de manera ajustada un conjunto de tareas y situaciones poniendo en juego conocimientos, informaciones, métodos, técnicas y otras competencias específicas. Estas es de PRNO, que digamos que es como el padre de, de, de la enseñanza competencial. Además de la complejidad de la competencia, cuando ponemos en juego una competencia, queramos o no, estamos poniendo en juego más de una competencia. ¿Sí? es decir y por, y por tanto tenemos que poder identificar en una actividad en una propuesta educativa qué competencias estamos poniendo en juego y finalmente con, nos dice que la, que la competencia es la capacidad de responder a las exigencias individuales o sociales, y para mí aquí está el gran foco de, de, de la propuesta de Kohl: que la competencia deja de ser algo que desarrolla el individuo de forma aislada, individual, sí, personal, a pasar a ser algo que desarrolla en un contexto social. Y, por tanto, reivindicamos la función social de la educación escolar. ¿no? Es abrumador. eh. Yo, cuando, cuando analizaba las, las definiciones, dices, uff, pues no nos queda nada, pues vaya faenón, se nos cae encima. Es verdad, se nos cae encima un faenón, pero también es un reto para revisar las propuestas educativas, los proyectos educativos y bueno, las, nuestras propias actuaciones y actividades que desarrollamos en las aulas y en los centros.